Hola mi lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video, se presenta una posible baja, un jugador de Santos Laguna que podría volver a Atlas, Hugo Isaac Rodríguez podría volver al Atlas, ante la necesidad de reforzar a la línea defensiva por la inminitente salida de Hugo Martín nervo a quien se le termina su contrato con los zorros, la directiva rojinegra ahora busca a Hugo Isaac Rodríguez, zaguero central que debutará con el Atlas, y que hasta el momento defiende los colores de Santos Laguna, aunque con poca actividad con el equipo subcampeón de la Liga MX, el defensor de 30 años de edad jugó solamente 3 partidos con los leguneros, solo 2 de ellos como titular para acumular 197 de manera oficial con Santos, por lo que emigrar a un WC a préstamo sería una buena opción para el nacido en Guadalajara. Apenas en marzo pasado, Hugo Isaac Rodríguez de la O, renovó contrato con Santos Laguna hasta el 2023, por lo que al ser propiedad del grupo Orlega podría haber felicidad para que el defensa vuelva a vestir la playera de los zorros. Por otro lado, el club América y su afición exigen el fichaje de Mateus Doria para la apertura 2021. A pesar de la derrota de Santos Laguna ante Cruz Azul en la final del Clausura 2021, varios jugadores destacaron a nivel individual, entre ellos Fernando Gorriarán, Alan Cervantes, Diego Valdés y Mateus Doria. Este último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 101 encuentros y marcado 10 goles en la Liga MX, algo positivo de esta final, el brasileño Mateus Doria me gustaría verlo como refuerzo en las águilas para la siguiente temporada, menciona el aficionado de las águilas del América, y hasta aquí el video mis queridos amigos no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo que te estaré trayendo más noticias de altas y bajas en el club Santos Laguna.